participar en la gincana erótica. Puedes participar solo o sola, en pareja, tu novio o novia, o tu mejor amigo o amiga, o en grupos de máximo de 5 personas. Inscríbete en nuestro sitio web www.elenayelsexo.com e inscripciones gincana erótica. ¿En qué consiste la gincana erótica? Los participantes iniciarán en un lugar de partida y tendrán que descubrir mediante acertijos dónde se encuentran el siguiente lugar. En cada lugar habrá una prueba que los participantes deben superar para ganar puntos y luego dirigirse al siguiente lugar hasta completar la gincana. Los juegos consisten en pruebas mentales o físicas que tendrán una temática erótica. Mientras más te atrevas a desinhibirte, más puntos ganarás. Los participantes con mayor número de puntos serán los ganadores. ¡Anímate a participar y libérate de los tabúes!